Es fundamental que se aclare lo que está pasando con las aguas de la Laguna del Maule. Mientras sigue toda la discusión respecto del punto, las compuertas siguen abiertas. Creo que el presidente de la Comisión de Agricultura, del Senado, Juan Castro, senador de nuestra región, debe convocar de manera urgente a una sesión de la comisión y pedir las explicaciones del caso a los ministros involucrados. Por cierto, el ministro de Obras Públicas eh, debe resolver este tema de manera inmediata, sin perjuicio de que se siga en el debate eh, que hay detrás de todo esto. Pero las compuestas deben ser cerradas para lograr garantizar el agua a la eh, producción de los alimentos.